Estamos contigo, ¿tienes alguna eh, pregunta para Raisi? Bueno, eh, básicamente me gustaría eh, conocer si ella, porque tengo entendido que la invitación fue para que hablara del de FASE, ¿no? Sí, la continuidad de, de, de, de los FASE, si, ¿hasta cuándo? Ok, pero no sé si tiene algún conocimiento sobre el PATI, porque ese quizás ha sido uno de los que la gente menos ha entendido sobre todo por el hecho de que no hay un lugar donde uno vaya a verificar si está o no está, sino que te van a llamar. Si ella tiene conocimiento de ese plan, pues quisiera que nos explicara. Sí, eh, me escuchan. Sí, muy bien, te escuchamos. ¿Me ven? No. <risa> <risa> eh, ahora sí, ¿verdad? Sí, Continúa, ya ahí entras. Eh, Para ti es eh, creado por el gobierno dominicano para proveer en eh, esta situación económica o en esta crisis eh, de COVID-19 eh, un aporte económico para, esas, para esos ciudadanos que han sido identificados como trabajadores independientes pero que tienen una situación o un préstamo en una de las entidades financieras se o cooperativas y no pertenecen a ninguna de las de los otros planes del estado llámese que desde tu casa tarjeta solidaridad o fácil eh, esto es eh, según las estadísticas que el gobierno tiene ellos eh, seleccionaron ya tienen el estado de las personas que van a aplicar para este programa a este programa no se puede ingresar sino que el mismo gobierno ya sea por datos anteriores que tienen, además también van a vincular van información con los bancos, que he visto anteriormente, o con instituciones financieras, van a enlazar todo ese tipo de información y podrán proveer este servicio a la familia. Ya eso es, ellos tienen el listado y van a empezar a llamar. la persona que no le llame tiene que estar en el de depositar, porque alrededor, vamos a tener alrededor, de, para iniciar, 600 mil, por ejemplo, personas. Y el Estado Dominicano no tiene la capacidad para llamar a 600 personas. ¿no? Pueden tener un el correo electrónico, por ejemplo, hay bancos que tienen eh, información del cliente, tienen el correo electrónico, pueden ser que le manden el correo electrónico. De fase, no tan, particularmente particular, yo procesé muchos empleados de fase y a ninguno lo llamaron, sino que notificaron a la empresa que el depósito fue hecho. Imagínense que se van a utilizar también esta herramienta virtual, porque el Estado Dominicano no tiene la capacidad para llamar si es que el <risa> Francis. Perfecto, gracias. Francis. Sí, hola. Es eh, interesante la, la nueva... ¿Me escuchan? Sí, sí, adelante. La nueva, el nuevo plan del gobierno, pero en cuanto a las pymes, se ha ido cumpliendo lo que habíamos hablado en la primera fase, ¿o tienen ustedes algún mecanismo de conocer las estadísticas del cumplimiento a cabalidad de esta etapa? Eh, mire, eh, las empresas, eh, en este caso a nivel global, de lo que se ha hecho con el programa, no se tiene el conocimiento, sino la información que el gobierno provee. Claramente si el gobierno me dice que ha podido ayudar 600 mil empresas, yo debo de creerlo. Ahora, en la situación de las empresas que yo asesore y que yo lleve a, eh, a ejecutar el programa FASE, sí hay un cumplimiento. Se ha visto el cumplimiento que ha tenido. Los depósitos no han sido puntuales, pero sí se han realizado. Solamente tengo dos casos de las empresas, pero aplicaron a fase 2. O sea, que continúan operando, pero con el mínimo de personal y con horas reducidas. A esas empresas hay a ciertos empleados que no le depositaron por pues, ejemplo, el mes pasado, pero le depositaron este mes. Y hay empleados que le, que le depositaron el mes pasado los cinco mil pesos, pero este mes no le han depositado. Recordando que FASE tiene dos, eh, dos vertientes o dos modalidades. Fase 1, que es donde las empresas cerraron sus operaciones y el gobierno va a aportar hasta el 70% del salario, que no parte de mil 8500 pesos. El, el gobierno tiene un tope de aportación de 8.500 pesos. Y fase 2 para las empresas que disminuyeron sus horas de trabajo y sus empleados. Este, esta modalidad aporta solamente 5.000 pesos al empleado. Estoy hablando de esta modalidad, de la modalidad de fase 2. Hay empleados que no le han depositado el mes pasado y hay empleados que le depositaron este mes solamente. Sí. Eh, también sí. en fase 1 uno, uno, hubo unos cuantos inconvenientes por ejemplo los números de cuenta los registros de las personas etcétera, pero eh, dentro de lo que yo manejo de las empresas que he asesorado, sí se ha llegado a cumplir lo estipulado por el gobierno Correcto sí. Raisi eh, mucha gente se confundió, eh, muchos empleados se han confundido con esta, el dinero que le entró vía FASE. Por ejemplo, toda vez que el, el dinero te lo depositaban de manera directa en tu cuenta, por ejemplo, eh, entonces la gente no entendía que esa ayuda era del gobierno hacia el empleado. Y entonces hay empresas que te han descontado o dejado de pagar la, eh, esa cantidad de dinero. Por ejemplo, si son 5 mil pesos... Entonces, lo que hace la empresa es que te lo descuenta o te lo deja de pagar. Y eso ha causado mucha confusión porque la gente dice, no, es que ese, ese ayudante del gobierno para mí. Nada. Y me lo están quitando. <risa> eh, explícanos esta parte oh, y a la gente que está en sus casas. Y que le llegaron esos 5 mil raíces. Sí. Lo, ideal, lo ideal había sido que el, emple, el empleador o el empresario comunicara estas eh, estas ayudas directamente al, al empleado. Por ejemplo, una reunión previa, eh, el empleador, nosotros no acogimos al plan FASE, llámese FASE 1, FASE 2, o los que están operando FASE 2, porque cuando tú suspendes tus empleados, según el código de trabajo, tú le estás obligado a hacer un pago, porque tú estás suspendiendo tus operaciones. Pero de todas maneras, tú debiste informar a tus empleados cómo iban a cobrar y qué cantidad iban a cobrar. En el caso de FASE 2, debieron comunicarle al empleado con anterioridad, que eso es un programa de ayuda a la empresa, Exacto. a las pymes. El empleador debió comunicarle al empleado que eso es un aporte directo para ayuda por las horas que se están dejando de trabajar y lo que se está dejando de producir. Hay empresas que anteriormente producían, digamos, 100 mil pesos, pero ahora están produciendo 30 mil, entonces mantienen los mismos costos. La luz no ha disminuido los salarios hay que pagarlos, hay que pagar TSS, hay que pagar impuestos entonces yo sigo con mis, con los mismos gastos, entonces eso es un aporte para que yo como empresa pueda ir más suave como dicen popularmente Muy bien, gracias Entonces debió comunicarse okay. Dos preguntas Raiza que quiero que me aclare El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García dice que son ellos, los empresarios los que pagan en ese plan de FASE a los empleados, porque a ellos se les descuenta riesgo laboral y seguro de desempleo y que con esos recursos es que el gobierno está haciendo ese programa FASE y no ha ejecutado ese programa a favor de los trabajadores de riesgo laboral y seguro de desempleo y la otra pregunta Aquí no, hay seguro de desempleo, que no yo sé. pero lo cobran pero lo cobran. Pero lo Mi cobran. otra pregunta hemos vivido de espalda con relación a la realidad de tener un 58% de chiriperos ahora que hay que integrar a esa persona al tren económico, ir en auxilio de ellos se le pide que, que tengan préstamos con alguna entidad bancaria o financiera o cooperativa para poder accesar para ti entonces, estamos dejando la mayoría que tampoco tienen ningún tipo de préstamo. 20 años para ellos y ahora un programita que se llama Pati y le exigen exclusivamente que tenga préstamo. Eh, lamentablemente, eh, como usted dice, por ejemplo, eh, en ese plan tampoco están incluidos los, digamos, los emprendedores, porque... Por ejemplo, Raíz y Rivas es una emprendedora, pero Raíz y Rivas no tiene ningún préstamo porque está iniciando su idea de negocio o su proyecto. Pero Raíz y Rivas tiene dos meses sin trabajar. Entonces, ¿quién aporta a Raíz y Rivas? No hay nadie que aporte. Entonces, eh, digamos que pueda ser que se diera la casualidad que yo me que yo me que haya salido en, en quedarte en tu casa. Pero si, por ejemplo, yo nací en una casa eh, de mediana posición económica y nunca tuve que hacer un préstamo o popularmente como llaman eh, eh, en la calle, nunca tuve que hacer un lío, coger los prestamistas, pero ¿quién aporta? El gobierno dominicano no está pensando en Raisi como emprendedora, como persona que no tiene un préstamo. Para ti o para ti, como, como es el programa, no, no viene a solucionar la problemática inicial o la problemática puntual de la situación económica del país. Además de eso, la pregunta que usted hizo ahorita respecto a, a la ARL, aseguradoras de riesgos laborales, en realidad se dice que el, los fondos fueron de los préstamos tomados al Fondo Monetario Internacional. Eh, la administradora de riesgos laborales y los empresarios sabemos, Gracias. por ejemplo, yo pago TCS y puntualmente hay que pagarla. A mí no se me hizo ningún descuento para yo pagar, ni siquiera se me se disminuyó la factura, porque qué? Porque tú suspendiste a tus empleados, pero tiene la TCS activa, pero tú tienes que pagarla, porque te prohíben sacar tus empleados. Entonces, es un juego, es, es el gobierno dominicano jugó con esa parte y el pago de la TCS, porque tú tenías que sacar a tus empleados, pero no, no te dejaron sacarlos, porque entonces está violentando la ley. Raizi, la continuidad del plan fase 1 y fase 2, ¿hasta cuándo será que tendrán las empresas este apoyo? En el fase 2 y, y en, en los dos, en el fase 1. Todos los programas del Estado estarán disponibles hasta junio de este año, según lo anunciado por el presidente en su, antiguo, en su anterior discurso. Hasta junio, o sea, el mes que viene. No pusieron fecha hasta el 30, no. No pusieron fecha a tope, porque no sabemos cómo será la evolución de la situación de salud de, del país. Eh, porque como se están eh, reaperturando las operaciones, por fase, digamos que evolucione bien, que no tengamos nuevos casos, que no se dispare, como ha pasado pasar en otros países, por ejemplo Chile, y podamos continuar las operaciones, porque en realidad el coronavirus eh, es un virus que vino para quedarse, lamentablemente, igual que la gripe H1N1, y debemos aprender a vivir. Muy bien. Eh, ¿Tienen alguna pregunta más los muchachos o algún aporte que nos quieras hacer que, fa que haya faltado por eh, decirnos acá? Eh, sí. Algo muy importante es que los empresarios deben renovar ahora eh, en junio su, su suspensión para los que aplicaron a FAS. Deben renovarla porque la suspensión anterior se hizo por 60 días, la mayoría lo hizo por 60 días mediante las plataformas CIRLA, eh, tienen que renovarla por 30 días más para que puedan aplicar a, al programa FASE en junio. Ok, ¿hasta cuándo es la fecha para poder renovar? Estamos es un dato bien. muy importante. Por ejemplo, hay empresas que iniciaron su suspensión el primero de abril, otras el 2 de abril. Dependiendo cuándo tú iniciaste tu suspensión, en el mes de junio tienes que volver a solicitar. Lo que yo recomiendo es que tú solicites en la continuidad de tu suspensión eh, el primero de junio, que es una fecha eh, ideal. O por ejemplo, tú empezaste tu suspensión el 18 de marzo, que fue cuando se empezó a implementar lo que es el, el, el, eh, el, el estado de emergencia. Entonces el 18 de este mes, que ya van 60 días, tienes que volver a solicitar eh, la continuidad de eh, la suspensión de tu negocio. Es importante, ¿ante qué entidad se debe hacer esa suspensión? Porque nunca se habla del Ministerio de Trabajo que establece que debe de tener el control del, de la suspensión del proceso. ¿Cómo usted lo plantea? Porque creo que mucha gente no lo sabe. En una situación normal, usted debe solicitar y esperar la aprobación del ministerio. Entonces, usted espera unos días, hace las cartas, las solicitudes. En esta situación de estado de emergencia, se está haciendo eh, a, a vapor. usted hace la solicitud por su DGT 9 a través de, de, de CIRLA, que es la página de que te ayuda con, con lo que es tu registro de empleados y demás, Hace, continúa la suspensión con el DGT9 y cuando ya pase la situación, que vuelvas a reintegrarte con tus empleados, haces el DGT12, que es el cese de la suspensión. Es muy importante que si tú vas a volver a operar, solamente suspendas a los empleados que no están laborando. Eso es ideal. Ahora, ¿qué yo recomiendo? Actualmente sabemos que estamos viviendo en una situación de crisis. Eh, no todos los empleados se deben reincorporar a operar, pero las empresas necesitan el aporte del Estado Dominicano para poder subsistir, porque de tenemos tres meses sin trabajo. Es la realidad. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Que si usted puede suspender a todos sus empleados para que se aporte y llegue a todos, si usted eh, ir... Eh, compensando costos, puede hacerlo. Eh, RAI si nos gustaría, por favor, las informaciones eh, para que ustedes puedan asesorar u orientar a tantos pequeños y medianos empresarios que no manejan estos temas y que es de manera gratuita, tengo entendido, a través de… Sí, del centro UNE. Perfecto. Damos asesoría totalmente gratis. Eh, asesoría administrativa tecnológica, financiera capacitaciones, vinculaciones por ejemplo, eh, ahora mismo en el día de ayer tuvimos un conversatorio con el banco de reservas para los préstamos eh, que están activos a una tasa fija de 8% hasta el 2023 para pymes eh, consolidación de deudas eh, y muchísimas otras cosas también hacemos el tipo de vinculaciones los teléfonos o contacto okay. dirección eh, nosotros tenemos un Instagram que es Centro Mi Pymes UBNE, ahí nos pueden encontrar, eh, ahora mismo el teléfono, el teléfono eh, local no está disponible, pero le voy a facilitar mi número, en dado caso que se quieran comunicar conmigo, 829-394-8378, Raisis Rivas. Muchísimas gracias Raisis Rivas, gracias. asesora empresarial, muy oportunas orientaciones, muchísimas gracias. En este, momento, en este momento nosotros continuamos con sí. el espacio, vamos a leer la pregunta del día y pasamos con WhatsApp. Amado. Chica tiene un dominio, un dominio muy, claro. muy, muy adecuado, ¿verdad? muy muy bueno de toda sí. esta información. Excelente. Es interesante ver. Que ah, hay que, que felicitarla. El, que a pesar de su ¿Eh? juventud maneja el tema al dedillo. Sí, sí, sí, excelente. No, este, maneja esto tre tremendamente bien. Es, y es de nosotros. Y es de nosotros. <risa> amado, y es de nosotros. <risa> es de aquí. Sí. sí, eh, sí, sí, sí, sí. Muy, muy, muy Un ejemplo para la juventud, Claro, Rivas. Claro. Sí, sí, sí, felicidades para ti. Tenemos una llamadita antes de pasar con los WhatsApp. Vamos a ver, buenos días. Buen día. Yo quiero que ustedes Asimilen un programa así en el gobierno del PRM. ¿Cómo el así? Mejía, que no tienen capacidad. Es frustrado que tú estás. No tengo capacidad de asimilar. Ay, no Ellos crean un programa así. Es frustrado que tú no, estás. No, pero no le respondas así. Pero, pero porque. Que no. Lamentablemente, que los candidatos del PM, Ay, no, no, no, no. Todos, la mayoría de no, no no no no. es frustrado que no, tú no, estás No, no. no, no. Hasta los no, y, no y el no. avión con los 350 kilos era de nosotros el avión con 350 kilos no, era de nosotros de, es frustrado de, que tú estás de quién era de quién era el avión no era de él tuviste lo que dijo eh, Gómez Mazara Guido uh -huh. pero qué dijo Guido yo no ah, voy, a, buscar, yo voy a decir ahorita qué dijo. <risa> Mira, eh, no se puede encasillar a todo el mundo, hay que ser muy cuidadoso, sí. ser delicado, ser respetuoso. Pero primero dijeron que era de Gonzalo el avión, dijeron que era de no se acuerdan Por eso es lo que le está diciendo. Dijeron que era de y no se demostró ya que era de Flu, no, que, no, que no, yo, no, no, eso no, no se demostró. es reciente no. lo que dijo. Ustedes no, se creen que es verdad no, no, que la gente de se van a meter en ese lío de mandar un avión.